Hola amigos de YouTube, este, en este video les voy a platicar por qué hice este canal, cuál es el objetivo del canal Y bueno pues prácticamente yo hice el canal porque quería datar toda la, mi experiencia en Canadá Empezar a grabar videos y subirlos ahí Nunca fue mi intención desde un principio hacer videos para ayudar a la gente a venir a Canadá Simplemente subir videos de mi experiencia y era todo lo que yo quería hacer desde un principio. Sin embargo, las cosas fueron cambiando poco a poco para bien. Y déjenles platico. Eh, primero, yo ya había contactado a Diego Saúl Reina desde hace varios meses, desde que yo estaba en México, en Guadalajara. Y le dije que yo iba a venir para acá y que me gustaría conocerlo, me gustaría contactarlo para verlo en vivo. Y me dijo, sí, claro que sí, en cuanto llegues, contáctame. Sin embargo, cuando llegué, no me contestaba, este pasaron meses y no me contestaba, no me decía nada. Yo dije, oye, Diego, ya estoy aquí en Canadá, ¿qué onda? este Me gustaría reunirme contigo. Y no me contestaba, y no me contestaba, al grado de que sí, sinceramente yo sí me agüité, porque una cosa era Diego afuera de ya en la vida real afuera de YouTube y otra cosa es en YouTube y yo le escribí todo eso, oye Diego me, me siento muy decepcionado de ti porque yo vine con toda la ilusión de, bueno no nomás de conocerte, yo vine con, con la, la, la, eh, a vivir la experiencia canadiense pero sí me hubiera gustado contactarte pero desafortunadamente no me contestas eh, cambias mucho cuando uno está en Canadá eres uno y cuando estás en el en frente de la cámara eres otro pero está bien y sí como que se agüitó Diego porque yo le escribí eso y me dice no no te agüites que sabe que no he tenido tiempo que he estado muy ocupado ni siquiera a mis primos les he podido contestar etcétera ahí te pido una disculpa bla bla bla y bueno por fin nos reunimos eh, la primera vez que nos reunimos en, fue en Vancouver eh, eh, eh, fue un sábado por la noche en, en uno de los bares ahí de la Granville luego subiré algunos videos de, de ahí de Granville todo el, cómo se pone el cotorreo por allá cierran toda la avenida para que tú andes caminando en la calle y te puedes meter a todos los bares etcétera. está padre ahí la verdad está padre y bueno, ese fue el primer contacto la segunda vez que lo... Que, que me vi con él fue ya la entrevista desafortunadamente el audio quedó pésimo, yo no me escuchaba es que yo no tengo una voz tan fuerte como la de él aparte como que me da vergüenza hablar tan fuerte y pues había ahí canadienses, etcétera es entendible, yo no soy de aquí él tiene más de 15 años aquí y pues él como que se siente con más confianza y, y yo no yo sí me da un poco de pena hablar fuerte ahí frente a un celular, qué onda, no? y un tripié ahí todos viéndonos pero bueno, este, sinceramente, mmm, yo no pensaba compartir el video de. El primer video cuando entré a, a Canadá de, del avión, que llegamos a Vancouver, etcétera. Pero dije, bueno, es pues una oportunidad para, para que más personas vean que se puede venir a trabajar a Canadá. Y. Sin embargo, me empezaron a llover mensajes, mensajes en YouTube, y no nomás en YouTube, en Facebook. Yo no sé cómo me encontraron, yo nunca les dije eh, a nadie, búsquenme en Facebook. Simplemente me buscaron por mi nombre, y me bombardearon de preguntas, preguntas, preguntas, 200, 300 preguntas. Era algo increíble, era impresionante. Y pues era lógico, ¿no? Este... Diego tiene más de 100.000 mil Suscriptores, pues obviamente Que me iban a bombardear a mí Porque Diego no les contesta a nadie ¿eh? A nadie y, y a lo mejor muchas personas pensaron Pues a lo mejor Daniel sí contesta pero es imposible contestarle a tantas personas, es imposible. De hecho, Diego escribió en un de hecho Diego hizo un video en YouTube donde les explicaba a ustedes de que pues, es imposible contestarles a todos, o se dedica a contestar preguntas o se dedica a trabajar, y pues yo lo entiendo, yo también tengo un trabajo aquí, trabajo todo el día, desde las 3 y media de la tarde hasta la medianoche, entonces yo tampoco puedo contestarles a todos. Si tengo tiempo, podría contestar, pero no era mi intención desde un principio, Crear un canal para ayudar a la gente va a venir a Canadá Por eso hice un video explicando a las que saben qué onda Ya no voy a aceptar preguntas ni respuestas Porque no, no, no tengo tiempo y aparte si voy a ayudar voy a alguien Primero voy a ayudar a mi familia, a los míos Y después veré si puedo ayudar a las demás personas Entonces este, por eso decidí cerrar los comentarios en YouTube pasaron las semanas y me fui ablandando de corazón eh, sí, eh, autoricé que suban preguntas pero eh, primero los tengo que aprobar yo porque tampoco quiero que se utilice mi canal para que estén insultando o también que me insulten a mí, todos los comentarios que me insulten inmediatamente los voy a eliminar y si son muy eh, agresivos inclusive los puedo reportar ¿eh? es una de las ventajas que me da YouTube, que puedo reportar a una persona que me está haciendo bullying o que me está nada no, más molestando para que tengan en cuenta eso, sí porque yo no yo no subo videos con la intención de, de ofender a la gente yo, yo, yo subo videos para compartir mi experiencia en Canadá y de paso, este, si puedo darles tips de cómo venirse para acá, pues adelante sin embargo, dije, bueno, pues voy a empezar a subir videos de cómo venirse para acá por ejemplo, subí un video de si se puede venir a, a Canadá sin, sin inglés ya vimos que no se puede bueno, obtener la residencia sin inglés ya vimos que en la página de inmigración no más no se puede, no te deja avanzar también hice un video de si vale la pena el Duolingo, también este cómo hacer un resumen, cómo buscar casa, etcétera. Iré haciendo videos así como video guías para ustedes, para que ustedes este, se puedan venir para acá sin, sin problemas. Pero no puedo ayudarlos a cada uno de ustedes, de hecho no era la intención inicial simplemente es compartir información y es lo más que puedo hacer por ustedes no puedo hacer más desafortunadamente yo tengo que ver por mí primero o sea no crean que yo soy residente ni soy ciudadano canadiense nada de eso yo también estoy luchando por mí entonces estoy buscando la posibilidad de extender mi permiso de trabajo otro año entonces también eh, entienden esa parte no porque yo haya conocido a diego significa que yo estoy metido en el gobierno ni nada yo soy una persona común y corriente bueno un mexicano común que se vino a trabajar a Canadá. Yo no estoy metido en el gobierno, ni tengo aquí 25 años, ni me dedico a migración, no soy abogado de migración, ni nada. Soy una persona como tú, como tú, como tú, que quieren venirse para acá. Y yo nada más les paso tips. Espero que les sirvan esos tips. Y bueno, también agradecerles a todos ustedes. Si sí, he leído algunos de sus comentarios. Muchos de ellos son muy muy este, reconfortantes, este algunos casi me hacen llorar, realmente son impresionantes esos comentarios, en otro video voy a leerlos para ustedes, para que vean los comentarios, realmente son muy emocionantes, pero lo que más me da gusto, mucho, mucho gusto y me siento eh, muy orgulloso, me, me da mucha satisfacción, a mucha gente les ha servido las video guías que les he hecho para ustedes. Eh, les ha servido, por ejemplo, el video de cómo hacer su currículum, eh, cómo buscar trabajo en el Job Bank. También haré otro video de cómo buscar trabajo en el CrayList. También se puede y hay otras fuentes de buscar trabajo. Este, pero bueno, iré poco a poco haciendo más videos. Y también eh, mencionarles que de la noche a la mañana ya somos 600 suscriptores Bueno, ya son ustedes 600 suscriptores y va para arriba ¿eh? La última vez que vi esto llevaba 627 Esto es una, es increíble, es un, es un suceso impresionante Bueno, yo tengo otro canal en YouTube, pero nada, nada que ver con lo que estoy haciendo aquí Nada, nada que ver el otro canal es de música electrónica. Yo enseño a hacer música electrónica. Allí ya llevo más de 5000 suscriptores, pero como 5 años llevo con ese canal. Y este canal, de lo que llevo aquí en Canadá, 5 meses, ya casi cumplo el sexto, ya llevamos 600 suscriptores. Entonces me llena de mucha satisfacción saber que, que les interesa todo lo que yo les platico y sobre todo que les está sirviendo a muchos de ustedes. Y bueno, pues más que nada era agradecerles, eh, expresar mi sentir, platicarles cuál fue la intención inicial y bueno, pues conforme fue pasando el tiempo, pues las cosas fueron cambiando y ojalá que en un futuro este canal se convierta en algo muy padre, en una comunidad un poco más abierta, si muchos de ustedes logran venir para acá, pueden contactarme y por qué no hacer videos aquí de más personas que hayan venido a Canadá, que quieran compartir sus experiencias con ustedes. De hecho, ya fui contactado por uno que se quiere venir para acá y me ya me preguntó que, que le gustaría reunirse conmigo y hacer un video, etcétera, bla, bla, bla. Y bueno, si eso pasa, pues sería muy padre, ¿no? Hacer una especie como de comunidad. Y bueno amigos, pues les mando un saludo a todos ustedes, especialmente a Guadalajara, si me están viendo Guadalajara, chido, extraño las tortas ahogadas, extraño el tejuino, extraño la jericalla, y si son de Guadalajara saben perfectamente de qué les estoy hablando. Extraño también este, andar en mi bicicleta ahí en el centro, andar en, en, este, en Avenida Chapultepec, etcétera, etcétera, pues mi Guadalajara querida de toda mi vida. Y bueno, pues saludos, adiós.